Dios les bendiga a todos. Dios les bendiga a todos. Entonces alaban al Señor? ¿Quién vive hermanos? Y a su nombre. Una vez más, ¿quién vive, hermano? Y a su nombre. Ok, muy contentos de estar en la casa del Señor. La Biblia dice. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Habitar los hermanos juntos y en armonía Hemos enseñado que allí envía el Señor tres cosas Su amor, su bendición y vida eterna Y eso esperamos que Dios derrame esta tarde Amor, bendición y vida eterna Un poquito de momento? Gloria a Dios Oseas capítulo 6 versículo 4 Oseas capítulo 6 versículo 4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 emociones pasajeras atención díganle que está a su lado póngase los cinturones que esto va a despegar ¿Dónde están los niños niños a su nombre a esos nombre que les van a dar regalo a su nombre así ah, suena eso a ver toda la iglesia a su nombre Gloria a Jesús. Próximo domingo comienza una escuela dominical algo posible, De niños Vamos a iniciar con niños de 3 a 6 años Allá en el segundo El bueno el Quinto piso allá el, el segundo este Vamos a comenzar allá la escuela dominical de 3, de 3 a 6 años Vamos a comenzar por ahí, ahí. Seguiremos emprendiendo ese camino para los niños de tres a 6 años ¿Qué haré de ti Israel? ¿Qué haré a ti un Judá? La piedad vuestras como la nube de la mañana y como el rocío que de madrugada vienes A veces Israel y Judá parecía dispuestos a arrepentirse por los sufrimientos que le habían venido, la gente que sufría por, lo, por su pecado. Pero esa bondad y esas ganas de arrepentimiento se desvanecían como la niebla de la mañana vacía. Se desvanecían como el rocío de la madrugada. Y volvían a ser los mismos viles de siempre. Y con estas palabras Dios manifiesta que no sabe qué hacer con Israel. Dice, bueno, ¿y qué ahora? ¿Qué hago contigo ahora? si te mantienes con emociones pasajeras a veces cuando viene el castigo me advierto, Dios mío aquí te amo amado de mi alma y a los otros se está pervertido y está útil y dice ¿qué haré contigo con tus situaciones para ir? Quiere contigo jugar? ¿qué voy a hacer con este pueblo emocionalista? porque las emociones que recibe su pueblo son poco duraderas los impactos de Dios son poco duraderos, son emociones que pronto se desvanecen y Dios dice que por eso les había cortado, que por eso los había herido con la espada por medio de sus profetas, ¿Qué tal eso, los había herido con la lengua de un profeta, que los había reducido por medio de la palabra de su boca, que todos los juicios, este es la ruina, la miseria, los problemas se habían desencadenado por ellos porque eran de emociones pasajeras que eran como la luz que sale y luego termina la oscuridad y hubo ocasiones cuando Dios les envió severos mensajes para despertarles hablándoles de que la ira vendría miren lo que está pasando con este país cuando la moral de un país cae es el peor terror que puede pasar para una sociedad desde que comenzaron a, a dañar la moral de este país corruptos hombres corruptos homosexuales lesbianas impíos, sin, pío, sin pía, le dieron la libertad a los hijos de hacer lo que les diera la gana corrompieron moralmente este país miren como está de revolucionado eso se llama un juicio Jugar con Dios Sacaron la Biblia De las escuelas Sacaron la Biblia De los colegios y el El relativismo La vulnerabilidad El paganismo Y ahora están viendo Un juicio divino Sé que no es fácil Predicar un mensaje de esto, Pero no me interesa Y Dios envió sendos Mensajes Y la emoción Que producían los mensajes Era ligero Era como la nube Que ha visto la nube Que está y luego no está aparece y luego ya no está así eran los impactos de Dios para ellos como las calzas de la pesadumbre pronto se desvanecía el temor de Dios en ellos lo mismo ocurre con las personas en la congregación que Dios ha enviado mensajes a sus corazones para que se despierten y no es que andan como reyes y como ratas por ellas no es que andan corrompiéndose por ahí y Dios ha enviado palabras Dios los ha lacerado con la palabra profética. Dios los ha sacudido con su palabra. También les ha dado mensajes de aliento y esperanza. La palabra de Dios es clara. La palabra de Dios trae luz. La palabra de Dios es significativa. La palabra de Dios te tiene que sacar de tu Y la gente llega a la iglesia y se impresiona por un breve momento. Y salen del culto diciendo amén, amén pero pronto pasa su emoción y se desvanece y el Señor pregunta, ¿qué haré contigo? eso que dice allá, no, no ponga Efraín, ponga su nombre allá ¿qué haré contigo? ¿qué haré contigo? ponga su nombre allá ¿qué haré a ti? que todo el tiempo andas jugando que todo el tiempo andas molestando que todo el tiempo andas inestable en el mundo espiritual ¿qué haré contigo? Y vamos a las escrituras. El hecho lo prueba la misma escritura de los que se emocionan pasajeramente. ¿Recuerdan a la mujer de Ló. Ella fue despertada. Los rostros ansiosos de los dos varones angélicos y sus terribles palabras y manos de misericordia hicieron un impacto en la cosa de Ló. De esto ella decide arrepentirse y salir corriendo también. Ella fue impresionada en un momento y huyó con un paso veloce, pero cuando brilló la mañana del nuevo día sus inquietos pensamientos se empezaron a destruir y a inquietar aquellas impresiones que habían dejado a los hombres de Dios y miró hacia atrás y se convirtió en estatua de sal emociones pasajeras Israel en el Mar Rojo lo recuerda el pueblo fue conducido a salvo a través de la profunda del mar en seco y de a sus enemigos allí engullidos tras sí y comenzaron a cantar de decir, el Señor por siempre estudié su dieta y cantaban y alababan al Señor y, y danzaban y quedaron impresionados con la tremenda liberación que hizo el Señor en Egipto y cantaron a la alanzas pero pronto echaron al olvido esas obras tres días después que estaban haciendo cantando te alabaré no, tres días después estaban murmurando estaban cuestionando al pastor Estaban hablando basura, estaban cuestionando las cosas de Dios, impresiones, pasajeras, emociones momentáneas. ¿Se acuerdan del joven que acudió a Jesús corriendo? Y le dijo, maestro bueno, ¿qué haré para poseer la vida eterna? Este hombre le había caído un rayo de convicción. Cursa necesidad de Dios iluminó su conciencia. Y ahora está arrodillado a los pies de Cristo. Maestro bueno, ¿qué haré? Pero lo que sabemos es que nunca más volvió a lucirse ante él, porque fue entristecido. Lo bueno que había en él, sus buenos deseos e intenciones, fueron como una nube matutina. Los primeros rayos la hacen desaparecer. Impresiones pasajeras. Cuarto Pablo estuvo una vez predicando a Félix, el gobernador romano, y como comentó, disertaba de la justicia, de la continencia y del juicio venidero. Félix el gobernador se espantó Y tembló El orgulloso gobernador Allí se tambaleó sobre su trono Pero salvó su alma No, no Muchos dicen qué mensaje Que palabras Pero van a salvar su alma No Luego le dijo al, al hombre de Dios A Pablo Ahora vete En otra ocasión te llamaré Impresiones Pasajeras Emociones momentáneas. Díganle a que está al lado Impresiones pasajeras Impresiones Momentáneas. De hecho, a Brito le dijo: Por poco me persuades a ser cristiano. Pero fue por un momento. Porque después siguió siendo el mismo impío. Escúcheme bien. La experiencia también prueba el mismo hecho. La mayoría de las personas experimentan un tiempo en la iglesia. Ahora lo voy a dar a usted la gente experimenta un tiempo en la iglesia son impactados y vienen y danzan y alaban al Señor y cantan y glorifican al Señor y su experiencia es tremenda y la mayoría se sienten salvos y viene la bendición de Dios sobre ellos y dice la palabra me impacta cómo me impacta la iglesia el Espíritu de Dios cuando viene una pequeña prueba Cuando un sinvergüenza te ofrece una pariente, Cuando una borracha te dice que la cargue Inmediatamente va y carga Inmediatamente comienza a ser de desigual Antes que hay que ser pastor Voy a ir a la clase, voy a ir al, al discipulado Voy a ir al instituto, voy a ir a la selva Voy a ir al culto, voy a todas partes, ¿Qué hay que hacer? Y después era como si un demonio viniera Y lo pagara un botón pan Como tuviera de esas, de esas pilas que, que se acaban en acuerdan que había un programa la otra, una propaganda? Con un, un, un poco de conejitos bailando con él. Entonces solamente quedaba una. Un conejito que quedaba bailando y el otro se apagando. Parece que usted es del, del otro lado. Porque este conejito, uno tiene que ser como el conejito que siguió brincando, Que venga lo que venga, a mí nadie me mueve. Que venga lo que venga, yo no me voy a mover. A mí nadie me va a mover de lo que Dios me dijo. Porque yo estoy anclado, Mi fe está sobre la roca que se llama Cristo. ¿Dónde están los que alaban al Señor hacia ahora, hacia abajo. Ahora sí de la Dios. Dígame que está a su lado. Respire, respire, respire, respire, respire. Otros llegaron a la iglesia. Escúcheme. Ya le dijo, ya basta Otros llegaron a la iglesia. Las palabras los tocó. Usted los ve llorando aquí. Usted los ve llorando los lunes. Usted los ve llorando los miércoles. Usted los veía tocando plantas aquí incluso. La veía aquí tocando planta aquí. las la veía aquí tocando planta. Y sentía el toque de Dios. Y sentía el poder de Dios. Sobre sus hombros y sobre sus cabezas. Y temblaban. Y dejaban embargar En la gloria de Dios. Comenzaban a llorar. Bu, bu, bu, bu, bu, sin plumas. Y, y después como la vez Con impíos por allá. Como un nandana Cuando estuvo aquí recibiendo. Antes estuvo recibiendo que toque? eso? ¿Un toque de Dios? No. Impresiones pasajeras. ¿Qué haré contigo? Dice Dios. ¿Qué haré contigo esta tarde? Dice Dios. ¿Qué lo que hacer? Yo sé que no tienen aliento para, para, para dar aplausos al Señor, pero al menos diga aleluya. Al menos diga ay, ay, ay. Aunque sea diga ay, ay, ay. Al menos uno ya dijo ay, ay, ay. Padre se me apagó, el otro es mi amor. ¿Usted no ha visto gente? Yo lo no he visto. También los he visto. Pastor, oren por mí que estoy muy enferma. Una alma, una día sin vergüenza, estaba muriendo de cáncer. Y fuimos, lloramos por ella. Y venía a la iglesia. Y buscaba a Dios. Mientras yo la sanaba un día, me dijo, pastor, ya el Señor me sanó. Estamos para allá en la 10 poblado. Y que fue el Señor Sanada para los ocho días de las piscinas conocidas por allá. Ya no volvió más a la iglesia. Solamente quiso utilizar a Dios. Pero de Dios nadie se burla. Todo lo que el hombre siempre, eso mismo, se hará. De Dios nadie se puede burlar jamás. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Yo gente. Yo enterrado. Gracias a Dios no mucha gente, pero si me ha tocado encierro, cristiano, me ha tocado enterrar hombre Y una vez que llega la familia, ahora sí, ahora sí. Y llora frente al féretro, ahora sí mamá, te prometo. Yo te hice sufrir, yo fui un impío. Yo un borracho sin vergüenza. No quise ir a la iglesia contigo. Yo ahora sí voy. El tipo viene 20 días. no 20 años. 20 días Y a los 20 días impresiones pasajeras El mismo degenerado Vio y Vomitado, lleno y aguardiente Y de cerveza en la calle El mismo pícaro Impresiones pasajeras Esa palabrita no se le va a olvidar, ¿no cierto? Seguro que no se le va a olvidar Seguro, dígame, dígame Yo sé que no va a aplaudir, pero dígame Dígame, dígame, dígame, dígame Dígame, dígame, dígame tienen como tratamientos en la iglesia y usted ve que alguien se despierta y empieza a hacer, y usted lo hace, danzando aquí, usted ve unos trompos aquí, y ve trompos por todas partes, y usted dice, wow un alineamiento aquí, esto, esto, esto está tremendo, estos es trompos está llenos del Espíritu Santo, y yo me gozo porque a mí me gusta ver una iglesia de la gente alivada, yo nací en medio del fuego, yo hace 40 años nací en medio en Inglaterra, luego pasa a Estados Unidos, Puerto Rico y luego Medellín y de Medellín para el mundo se devuelve el avivamiento cuánto tal su nombre será gloria y uno los ve la gente dice ay hermano esa hermana tan consagrada ahora sí va mira como danza el hermano está en el mensaje conectado eh, mire como danza mire qué bendiciones hermana y de repente usted de que hay alguien y le apaga el botón y uno dice, ¿dónde está el truco. ¿qué le pasó a esta? ¿qué le hicieron a esta? ¿qué mano dañina la agarró? ¿qué puerco la ensució? ¿qué quién la dañó? que ya no danza, que ya no tiene la vida de Dios impresiones pasajeras no se deje robar el gozo de Dios de nadie, no se deje robar la gloria de Dios de nadie no se deje robar el espíritu de Dios de nadie, no se deje que cuando venga la casa de Dios hay una explosión de alabanza hay una explosión de victoria hay una explosión de gozo alguien dice amén ahora sí, la iglesia está menos asustada en algunos que no son trompos pero que sienten a Dios y uno los ve desde aquí y uno, amén mi pañuelo amén mi cariño, ya de amén, amén, yo te he tenido de todo aquí, de todo lo pasado por la iglesia amén, digo profeta, suelta la profeta y el de allá que suelta la profeta amén después amén después terminan afuera impresiones el payaso, la vida de Dios cambia, te cambia la mente, te cambia el corazón te cambia de adentro hacia afuera el que cree en mí como dice la Escritura de su interior no hipócrita de su interior no hipócrita correrán los ríos de agua de vida ¿Cuántos tienen vida de Dios aquí real cuando le alaban en esta noche? cuando dicen gloria a Dios? Otros, otros, sigo. Sigo. Sigo, con yo no me Voy a seguir. Miren, vean, pastor, le presento a este nuevo. Si ¿Sí quieres, ah, me llamo tarde del Día. Pastor, qué iglesia. Uh, uh, yo llevaba años buscando una iglesia de esta. Uf, uh, uh, ¡Qué vida, qué gozo! ¡Qué alegría! No, no, qué bendición esto. Uh, uh, uh, uh, uh. Yo aquí he sentido lo que nunca he sentido en ninguna parte. ¡Uf! Uh, ¡Uf! Uh. que están apagando, que están tragando. Algo les quemó los dedos. O la lengua mentirosa le me está quemando, yo no sé. Pastor, yo sé, yo estoy seguro. Que yo jamás sabía el mentado. Al paso del tiempo, se largan como judas y se van a andar con cualquier hechizón, cualquier descarriado, cualquier cobarde. Pero los que son de Cristo no retroceden. No retroceden, no retroceden. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece todo. ¿Me ¿Entendió? Todo. Todos, todos, nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición Sino de los que avanzamos para salvación ¿Me está entendiendo? ¡Avance! A su nombre sea de gloria. Cuando el hombre carnal, porque son puros carnales Ahora sí, la iglesia toda no es así Yo estoy hablando con los once vecinos Ustedes no saben que hay un vecinos hay siete vecinos, hay ocho vecinos, hay nueve vecinos y hay once vecinos yo no sé si hay seis vecinos, no, pero puede, pero hay once vecinos ¿cuál es el once vecino? el once vecino es que en ello viene a la convención y por ahí, yo creo que hasta hoy, llega por favor y por favor se va a ir con una laca en el pecho por eso se va a ir con una daga en la garganta, se va a ir con una palabra que lo no va a estremecer. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Y qué haré aquí a ti, Judá? Pero aquí la mayoría vamos a respetar a Dios. Aquí la mayoría vamos a hablar a Dios. Aquí la mayoría vamos a amar a Dios. Sobre todas las cosas, pase lo que pase. No que adoraremos a Satanás. Yo no nos rendiremos a Satanás. No nos mostraremos a ti y a tu maldito mundo. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien dijo amén? ¿Alguien dijo amén? ¿Alguien dijo amén? ¿Alguien dijo amén? Ay. En la guerra donde se conocen los valientes. En las batallas es donde se conocen los valientes y los nobles. El que se le puede parar al diablo. Tome es esto que el pastor no lo ve, hermano, a ver que <risa> a ver que hablen, tomen la corriente chiquillo, okay, costeño, y, Yo soy, ¿no? ronde, yo? ¿no? Tomen esto que nadie lo ve. Los ojos de Dios te están viendo hipócrita. Los ojos de Dios te están viendo payaso. Los ojos de Dios te están viendo y viene juicio por tu maldad. Viene juicio. Quedaré contigo, quedaré contigo, Israel. Quedaré contigo, Judá. Quedaré. <risa> Alguien alaba al Señor. El carnal que viene a la iglesia, voy a meter un poco más, pero ¿ah? viene muy diligente a la iglesia y hace uso de los medios de gracia. La fe. Para ser él. hasta mi muerte wow me dijo gracias porque me estás mandando la gente que ha preparado para enviarlos al mundo un tipo con esa determinación tiene que viajar al mundo yo me serviré no tú me guíes maestro le dicen los dios, ahí del anterior lo que sea es que a Dios del anterior esto es si son naturales carnales y el temor de Dios yo me acuerdo una vez que prediqué sobre el infierno en la 10 del poblado todo el mundo se arrepintió ese día. La gente andaba como así para no irse derecho al hoyo. Como despacio, todo el mundo se arrepentía hasta los 15 días. Cuando se predica el mensaje del agua fuego, la gente se arrepiente en la noche. La gente llega temprano a la iglesia. La gente está hablando. La gente se aparta y le dice al mundo, te odio y no pasa. Cuando se les olvida el mensaje porque son carnales porque el que cree la palabra, el que oye la palabra con fe, esa palabra comienza a actuar dentro de él esa palabra comienza a revolucionarlo dentro de él, esa palabra no vuelve a Dios vacía, esa palabra lo cambia esa palabra lo transforma, esa palabra lo lleva a guiar al mundo, el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él si usted ama a los borrachos de diciembre Dios no está en ti si usted ama a la cerveza de diciembre Dios no te ama, no está en de Dios puede estar, pero no está en ti. No está en ti. El Señor sigue preguntando: ¿Qué haré contigo? Póngale el nombre. ¿Lo puedo poner? Mire, sin vergüenza, le diga: ¿Qué haré contigo sin vergüenza? ¿Qué haré contigo otra vez sin vergüenza? Mire, le ponga el nombrecito sin De que Dios ha dado palabra a veces a los profetas que vieron el pueblo. Ok, ok. Ok, yo no tengo problema Hay gente, ¿cuál es el problema de la gente? Que abandonan la vida de oración secreta Les molesta orar Les estorba orar Y cuando vienen a orar a la iglesia se quedan dormidos o dormidos Abandonarse totalmente la oración, por eso eres una veneta del diablo. A veces sí, a veces no. A veces sí, a veces no. A veces sí, a veces no. Cuando un hombre despertado por Dios. Y estamos orando que venga un despertamiento, Ricardo. Estamos orando que venga un despertamiento sobre los pueblos. Estamos orando para que la gente ya no pueda pecar más. Estamos orando para que la gente se le olvide pecar. Estamos orando para que la gente se arrepienta de corazón y comience a buscar la senda de vida, la senda de victoria, la senda de salvación. ¿Saben qué dice la Biblia? Se lo voy a decir en antioqueño. A Dios le dio la gana salvar la gente por la locura de la predicación. Pasapeltas. hay gente que viene a la iglesia y solo yentes esos sitios. va a ir a la iglesia uh, yo, a mí me gusta escuchar yo escucho mucho han ¿No escuchado de esos payasos uh, a mí me gusta escuchar yo, yo escucho uh, uh, uh, uh, uh, uh. a mí no me no me molesta escuchar la santa biblia <risa> y escuchar la palabra del ministro cuando va a ver dice amén que las cosas están que digo la mujer, ponen atención y escuchan, ¿verdad? y si hay un culto especial, vienen a la iglesia un ahí y sí, está bueno, padre. yo sé sea, que está bueno, al menos el mismo muchacho dice que está bueno, Otro dirán que está malo, el niño este, el niño este que tengo aquí ya hace tantos años ahí a pesar de su incapacidad alaba a Dios allá, bendice a Dios y dice está bueno, gracias padre si el mensaje fue para los antes. ¿Tú te has No, lo, lo estoy haciendo para Dios. ¿Le puedo decir al que está a su lado sin hipocresía? Esto está bueno. ¿Alguno le cuesta abrir la lengua, abrir la boca y mover la lengua? No sé. No es un mensaje fácil de predicar. No sé. No tengo problema. Y dice, pero yo escucho todo lo que me digan. Yo escucho el paso del tiempo los servicios como que no causan nada en él este se arrepiente el borracho se arrepintió la limpiana y el homosexual dejaron de ser lesbiana y homosexuales ¿ah? el hechicero dejó el hechicero y el tipo que oye solamente sigue siendo el mismo perverso porque usted escucha usted no oye porque la fe viene por el oír si usted, usted oye la la fe produciría en usted fe, la palabra produciría en usted fe, y la fe produciría en usted arrepentimiento, y el arrepentimiento produciría en usted el efecto del Espíritu Santo para hacerlo una nueva criatura. Por eso es que usted no ha pasado nada con usted porque usted no. Se necesita el día de volver a Dios. Se necesita el día de salir de tu problema. No sé qué pasa con mi director. es lo que hizo y bloque de ya. No sé. Que yo no me de arrepentimiento. No sé. Que pasará por allá. No sé dónde que viviendo. Dígale que está a su lado. Aparta un poquito. Ya va a terminar el pastor. Ah. Aguanta un poquito. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Cuando desaparece la impresión natural y humana del hombre. Cuando alguien sabe que está perdido. Cuando alguien sabe que está mal. Usted puede engañarme a mí. Usted puede engañar al vecino. Usted puede engañar a su esposa, a su esposa, a sus hijas, a sus hijos. Usted puede engañar al que quiere. Pero usted en el fondo sabe que es un pecador más. Usted en el fondo sabe que necesita arrepentimiento. Usted sabe que si en estos momentos, usted se pierde, por esa palabra usted se irá al infierno. Por esa palabra usted se irá al lago de fuego. Por esa palabra que usted está escuchando, usted se va a perder para siempre usted lo sabe que está en desobediencia, que está en pecado, pero hoy es un día de arrepentimiento, hoy es un día de buscar a Dios. Y hoy es un día de decirte te necesito papá, te necesito Jehová. Vuelve a mí, vuelve a mí, vuelve a mí, vuelve a mí. Cuando el Espíritu Santo viene sobre alguien, crea ira de arrepentimiento. <risa> Y en el hombre espiritual esas heridas son profundas porque nacen al alma ¿Recuerda cuando estamos hablando teológicamente de eso? De nacerar el alma Tiene que lacerarse tu alma Para que ahora no sea el alma Cuando el alma está viva Captura la carne, son frutos de la carne Pero cuando se lacera el alma El Espíritu puede dominar el alma Y ahora vienen los frutos del Espíritu Ahora vienen los frutos del Espíritu Santo Ahora el que hurta no hurta más El que mataba no mata más Porque el Espíritu así que todo aquel aleluya que necesite arrepentirse que cree que ha perdido a Dios que cree que Dios le está indignado por usted es tiempo de arrepentimiento venga Jesús esta hora venga Jesús esta hora el hombre de Dios odia del pecado comprende el peligro del pecado. Sé que el infierno por el pecado. Hay algunos que ven los pecados de todos, pero no ven sus pecados. Mire sus pecados,